Un pop, sacerdote de la iglesia ortodoxa, siempre muy severo con la educación de su hija y su esposa, observan que al regreso de San Petersburgo esta, que se llama Vera, no habla. Rechaza cualquier conversación con sus padres. Un día Vera se va de su casa y se suicida. El silencio, un cuento de Nikolai Andreyev al que ya vamos a dar comienzo y espero que sea de tu agrado. El silencio por Leónidas Andreyev. Una noche clara de mayo en la que cantaban los ruiseñores, en el estudio de pop Ignacio penetró su mujer. En su rostro se dibujaba un aire de pena y la lamparita temblaba en su mano. Se acercó a su marido y, tocándole con la mano, le dijo con lágrimas en los ojos, —¡Pop, vamos a ver a nuestra hijita Veda! Sin volver siquiera la cabeza, Pop miró fija y largamente a su mujer por encima de sus lentes y no dijo nada. Ella hizo un gesto de desesperación y se sentó sobre una otomana. —¡Los dos son tan impiadosos! —exclamó, y su cara de buena mujer, algo inflada, se contrajo en una mueca de dolor, como si con aquella mueca quisiera dar a entender el grado de cuelda de su esposo y de su hija. Él sonrió y se levantó. Cerró su libro, se quitó los lentes, los metió en un estuche y se sumió en profundas reflexiones. Su larga barba, de hilillos de plata, le cubría el pecho. —Bueno, vamos allá —dijo al fin. Olga Stepanevna se incorporó y presurosa le suplicó con voz tímida. —Pero no hay que reñirla. -Sabes que es muy sensible. La habitación de Vera se hallaba arriba. La angosta escalera de madera se cimbreaba bajo los pasos del pop. Ignacio, alto y grueso, estaba de mal humor. Sabía que su conversación con Vera no conduciría a nada. -¿Qué pasa? -preguntó Vera, sorprendida al verlos entrar. Estaba en la cama. Con una mano se cubría la frente, la otra reposaba sobre el lecho, y era tan blanca y transparente que apenas se distinguía sobre la blanca sábana. —¡Vera, niña mía! —murmuró el padre, tratando de dar a su voz tan dura y severa nota más dulce. —¡Dinos, ¿qué tienes? Vera guardó silencio. Pero veamos, Vera, ¿es que tu madre y yo no somos dignos de tu confianza? ¿Es que no te amamos? No hay en el mundo quien te ame más que nosotros. Dinos por qué sufres y se desahogará tu corazón lo cual te hará bien. Créeme, pues conozco la vida y tengo experiencia. También a nosotros nos hará bien eso. Mira cómo sufre tu madre. Verita. Suplicó su madre. Y yo también, continuó el padre con voz temblorosa como si algo se hubiera roto en él. ¿Crees que soy dichoso subiéndote así? Sé que sufres, pero ¿por qué? Yo, tu padre, no sé nada. ¿Crees que eso es justo? Vera seguía sin decir nada. Dominando la furia que le subía la garganta, él prosiguió. —Fuiste a Petersburgo contra mi voluntad. Pero así todo. No rechace a la hija desobediente, te mandé dinero. He ido siempre, y he sido siempre un buen padre para ti. Habla, ¿por qué no dices nada? —He aquí tu Petersburgo. Se imaginaba enormes masas de piedra llenas de peligros desconocidos y gentes indiferentes, frías, sin corazón. Esa ciudad inhospitalaria de granito en la que se ha hecho sufrir tanto a Veda, débil, aislada, solitaria, sin defensa. En esa ciudad, la que le había perdido, el pop Ignacio sentía un odio mortal por Petersburgo y una tremenda cólera contra su hija que no quería decir nada. Petersburgo no tiene nada que ver aquí —dijo al fin, Vera cerrando los ojos—. Además no tengo nada. Es mejor que se acuesten, es tarde. —Verita mía, mi niña querida —gemía la madre—, ábreme tu corazón. —Dejemos eso, mamá —replicó Vera con impaciencia—. El popo Ignacio se sentó en una silla y soltó una risa áspera y seca. «Nada, pues», preguntó con ironía. «Escucha, padre», dijo con firmeza Vera, incorporándose un poco sobre el lecho. «Sabes que los amo a ti, a mamaita, pero no hay nada, lo aseguro, me aburro, eso es todo. Ya pasará, de verdad. Váyanse a acostar». —También yo tengo sueño. Ya hablaremos mañana, o un día de estos. El pop Ignacio se levantó de manera tan brusca que la silla chocó contra la pared. Cogió a su mujer por la mano. —¡Vámonos! —¡Verita! ¡Verita mía! —¡Vámonos! —te dijo —gritó el pop. —Se ha olvidado al Dios bueno. No somos nada para ella. Condujo a Olga Stepanovna casi a la fuerza. Cuando estaban en la escalera, ella le gritó iracunda. —¡La culpa es tuya! —¡Tiene tu carácter! —¡Tú responderás de ella ante Dios! ¡Qué desgraciada soy! Lloraba. Las lágrimas le la impedían ver los peldaños de la escalera y andaba como si ante sus pies se hubiera abierto un abismo. A partir de aquel día, el pop Ignacio... No dirigió la palabra para su hija. Se diría que ésta no lo veía. Seguía guardando cama y paseándose con su cuarto, forzándose a cada instante los ojos como si hubiera algo que los tapara. ¿Y la madre? Que gustaba de reír y de bromear. Perdía la cabeza desesperada. Entre el marido y la hija siempre taciturnos. Vera a veces salía. Una semana después de la conversación que hemos referido, salió como de costumbre por la noche, y ya no se la volvió a ver viva. Aquella noche se arrojó bajo el tren, que la cortó en dos pedazos. El mismo Pop Ignacio presidió la ceremonia de los funerales. Su mujer no asistió porque, al recibir la noticia de la muerte de Vera, fue acometida de una parálisis. Sus brazos, sus piernas y su lengua quedaron paralizados y permaneció inmóvil en su cuarto, medio oscuras, mientras, muy cerca, en el campanario, las campanadas tocaban a muerte. Oía a la gente salir de la iglesia, oía cantar a los ochandres ante la ataúd, e intentaba levantar la mano para hacer la señal de la cruz pero la mano no le obedecía. Quería decir adiós, Vera, pero tenía la lengua pesada como una masa inerte. Seguía sin moverse. Tan quieta que se diría estaba reposando, solamente sus ojos estaban abiertos. Durante la ceremonia fúnebre, la iglesia estaba llena de gente. Todos, hasta los que no conocían a Vera, se compadecían de la suerte de aquella muchacha que había tenido la muerte tan trágica. Miraban al pop Ignacio, buscando en su rostro la expresión de sufrimiento y de dolor. No lo amaban porque era severo y altivo, aborrecía a los pecadores y no les perdonaba, y, porque ávido ha amante del dinero, se hacía pagar caro los servicios religiosos, y querían verle sufrir, abatido comprendiendo su doble responsabilidad en la muerte de su hija como padre cruel y como pop, que no supo conducir a su hija por los senderos del bien. Todos le espiaban con la mirada, y él, advirtiendo esta curiosidad hostil, trataba de mantener erguida su ancha espalda y no mostrarse demasiado abatido. Pensaba más en esto que en la muerte de su hija. Así, erguido, con aire altivo, acompañó a ver al cementerio y volvió a su casa. Al llegar a la puerta, su espalda se curvó un poco, pero era porque tenía la talla demasiado elevada y las puertas eran demasiado bajas para él. Entró en el cuarto de su esposa y no pudo ver su rostro, pero después de examinarlo más cerca, quedó sorprendido a verla completamente tranquila. Sin lágrimas. Sus ojos no tenían ninguna expresión. Estaban mudos, como todo el cuerpo inerte. —¿Cómo te encuentras? —ella no se movió. El pop Ignacio le puso la mano en la frente. Estaba helada y húmeda. Los ojos de la vieja, profundos y grises, no expresaban ni dolor ni cólera. —Me voy a mi cuarto —dijo el pop Ignacio, que sentía algún malestar. Pasó al salón donde todo parecía muy limpio, como siempre, y donde los sillones cubiertos con tundas blancas parecían muertos envueltos en sudarios. En su ventana había colgada una jaula, pero su puertecita estaba vacía y abierta. —¡Nastasia! —gritó con voz fuerte—. Y al oírla se asustó. Nastasia llamó más bajo. —¿Dónde está el canario? La cocinera que, de tanto llorar, tenía la nariz roja e hinchada, contestó gravemente. —El canario ha volado. —¿Por qué has abierto la jaula? interrogó el pop, frunciendo las cejas. Ella se echó a llorar de nuevo y respondió, enjugándose las lágrimas con la punta del delantal. Era el alma de la pobre señorita. No me atrevía a detenerla. Al pop Ignacio le pareció que el pequeño canario amarillo, que cantaba tan maravillosamente, era en verdad el alma de Vera, y que si no hubiera volado, no podría estar seguro de la muerte de su hija. «¡Vete!» exclamó Iracundo. «¡Qué bestia eres!» En la casita reinaba el silencio. No la tranquilidad, solo la ausencia de cuidados y preocupaciones, sino el silencio. Los que podrían hablar no quieren decir nada. Al entrar en el cuarto de su mujer, el pop Ignacio encontró en ella una mirada tan densa como si la atmósfera fuese de plomo y pesara enormemente sobre la cabeza y los hombros. Examinó largo tiempo los cuadernos de música de Vera, sus libros y su retrato en color que trajo ella de Petersburgo. Recordaba el arañazo que vio en la mejilla de su hija cuando la hallaron muerta, y cuyo origen no podía comprender. El tren que la mató dejó intacta su cabeza, de otro modo la hubieran destrozado por completo. —¿De dónde procedía aquel arañazo? Pero hacía un esfuerzo para no pensar en la muerte de Vera, y en el retrato escrutaba sus ojos. Eran bellos, negros, con grandes párpados que los envolvían en la sombra, como si estuvieran encerrados en un barco negro. El pintor, desconocido pero de talento, le había dado una expresión extraña. Se diría que entre los ojos y los objetos hacia los cuales miraban había un velo opaco. Aquellos ojos le seguían con la mirada por todas partes, pero también guardaban silencio. Se diría que hasta podría oírse aquel silencio. Por lo menos al pop Ignacio le parecía oírlo. Todas las mañanas después de la misa se dirigía al salón y examinaba rápidamente la jaula vacía y toda la habitación. Se sentaba en una silla, cerraba los ojos y escuchaba el silencio de la casa. La jaula guardaba un silencio dulce y tierno, lleno de dolor, de lágrimas y de una como lejana risa extinguida. El silencio de su mujer era terco, pesado, como el plomo, y tan terrible que el pop Ignacio. A pesar del calor sintió frío. El silencio de Vera fue interminable, glacial y misterioso como la tumba. Aguzaba los oídos con la esperanza de captar un ruido cualquiera. Luego, avergonzado de su debilidad, se incorporaba bruscamente y murmuraba esas son tonterías. Miraba por la ventana la plaza inundada de sol y el muro de piedra de un cobertizo sin ventanas. En un rincón estaba parado un cochero. Parecía una estatua de barro y no comprendía por qué estaba allí todo el santo día, en un sitio donde nunca había nadie. Fuera de la casa el pop Ignacio hablaba mucho con el clero y los feligreses, en ocasiones con conocidos, en cuyas casas solían jugar a las cartas, mas cuando volvía a casa le parecía que no había pronunciado una sola palabra en todo el día. Esto era porque no podía hablar con nadie de lo que más le importaba, de lo que era objeto de sus pensamientos. ¿Por qué se suicidó Vera? No podía. Ni quería comprender que ya era tarde para conocer los motivos de aquella muerte. Todas las noches recordaba el movimiento en que él y su mujer, junto al lecho de Vera, le suplicaban les dijera lo que tenía y cerraba los ojos y se le presentaba a ver incorporada en su cama, diciendo: Pero no dijo la única palabra que aclarase el misterio de su suicidio. Le parecía al Pop Ignacio. Que, aguzando los oídos, conteniendo los latidos de su corazón, podría tal vez oír aquella palabra misteriosa, y saltando de la cama tendría las manos suplicante, «¡Vera!». El silencio respondía. Una noche entró en el cuarto de su mujer, a la que hacía una semana que no veía, se sentó en su cabecera y, evitando su densa mirada, le dijo, —Escucha, quiero hablarte de vera. ¿Me oyes? Ella callaba. Entonces, levantando la voz, le habló con tono severo, como a los que venían a su casa a confesarse. —Ya sé que tú no eres culpable de la muerte de vera, pero reflexiona. ¿Es que yo no la quería tanto como tú? Razonas extrañamente. Si yo era severo, pero eso no le impedía hacer su antojo. Sacrifiqué mi amor propio de padre y accedí a que se marchara a Petersburgo. Pero, ¿es que tú no le habías suplicado que se quedara, que renunciara a aquel viaje? No he sido yo quien la hizo tan impía. Siempre le inspiré el amor de Dios y las virtudes cristianas. Miró a los ojos de su mujer y volvió la cabeza. ¿Qué podía yo hacer cuando ella no nos quería decir lo que tenía? He ordenado, he suplicado, he implorado. ¿O acaso debía arrodillarme ante aquella chicuela y llorar como una vieja? ¿Sabía yo lo que ella tenía en la cabeza? Hija cruel sin corazón. Se golpeó una rodilla con el puño. Era el amor lo que le faltaba. —Confesemos que no me podía querer porque yo era un tirano, pero a ti. Ella te quería. Tú que te humillabas ante ella, le implorabas. Rió nerviosamente. —Bien claro, se ve como te quería. Fue por ti por lo que buscó una muerte tan atroz y vergonzosa. La muerte en el lodo como un perro. Su voz temblaba con colérica. —Me da vergüenza —continuó—. Me da vergüenza dejarme ver en la calle. Me avergüenzo ante Dios y ante los hombres. Hija cruel, indigna, mereces ser maldita en tu tumba. Cuando el pop Ignacio miró a su mujer, ésta yacía desvanecida sobre el lecho. Tardó unas horas en recobrar el conocimiento, y no se sabía si recordaba las palabras de su marido. Aquella misma noche, una noche clara y serena de julio, el pops Ignacio subió de puntillas al cuarto de Vera. No habían abierto. La ventana desde su muerte y el ambiente era allí cálido y seco. La luna iluminaba el suelo, los rincones y la cama blanca, con sus dos almohadas, una grande y otra pequeña. El pop Ignacio abrió la ventana y en la habitación entró el aire fresco, con el olor del polvo, del río próximo y del tiro en flor. Se oía una canción. Probablemente cantaban en alguna barca. Procurando no hacer ruido, se acercó al lecho, se arrodilló y dejó caer la cabeza sobre las almohadas, apoyando los labios en el sitio donde reposaba la cabeza de Vera. Permaneció largo tiempo así. Allá, en el río, la canción se había hecho más vigorosa y sonora. Luego se extinguió. Siguió arrodillado, esparcidos sus cabellos por los hombros y por el lecho. La luna se había ocultado y el cuarto quedó sumido en oscuridad completa. El pop Ignacio levantó la cabeza y comenzó a murmurar entre dientes, con voz conmovida por amor largo tiempo contenido, como si Vera pudiera oírle. —¡Hija mía, querida! ¿Comprendes el significado de estas palabras, hija, hija, hija mía? Tú eres mi corazón, mi sangre, mi vida. Es tu viejo padre quien te lo dice. Sacudían sus hombros los sollozos y prosiguió hablando como un niño. Es tu viejo padre quien te suplica, te implora, verita mía, él que jamás conoció las lágrimas, ahora llora. Tu dolor es el mío, tus sufrimientos son más que míos. No son ni los sufrimientos ni la muerte lo que me asusta, pero tú que eras tan tierna, tan frágil, tan débil, tan mansa, tan tímida, ¿te acuerdas una vez que te pinchaste tu dedito como llorabas a lágrima viva? —Nena mía querida, bien sé que me quieres. Todas las mañanas me besas la mano. Dime por qué sufres y yo aplastaré tu dolor con mis manos. Todavía son fuertes mis manos. Levantó los ojos implorantes. —¡Dilo! Tendió los brazos como en plegaria. ¡Dilo! Pero en la habitación reinaba un silencio profundo. Se oía a lo lejos el silbido prolongado de una locomotora. El pop Ignacio se incorporó y, retrocediendo hasta la puerta, repitió una vez más. —¡Dilo! Y la respuesta fue un silencio de muerte. Al día siguiente, después del solitario desayuno, fue al cementerio por vez primera desde la muerte de Vera. Hacía calor. El cementerio estaba desierto y tranquilo, como si no fuera de día, sino de noche. El pop Ignacio caminaba erguido y miraba seneramente en torno suyo, no queriendo comprender que no era ya el mismo, que sus piernas se habían vuelto más débiles, que su larga barba era ya completamente blanca, como nevada. La tumba de Vera estaba en el extremo del cementerio, donde ya no había sendero de arena. El Pop Ignacio se perdía casi entre las colinas verdes que eran tumbas abandonadas, olvidadas. De vez en cuando veía monumentos descuidados, rejas abismadas y grandes lápidas sepulcrales, hundidas hasta la mitad en la tierra. Una de aquellas lápidas cubría la tumba de vera. Estaba oculta por un montecillo amarillento, pero en torno suyo todo verdeaba. Dos árboles mezclaban su follaje en lo alto de la tumba. Sentado sobre una tumba vecina, el pop Ignacio miró al cielo, donde inmóvil estaba suspenso el disco solar y sintió el silencio profundo, incomparable que reina en los cementerios cuando no sopla el viento. Este silencio lo inundaba todo. Traspasaba los muros e invadía la ciudad. El pop Ignacio miró la tumba de Vera, la hierba que había crecido allí, y su imaginación se negaba a creer que allí, bajo aquella hierba a dos pasos de él estaba su hija. Aquella proximidad le parecía inconcebible. Le turbaba profundamente. La que creía desaparecida para siempre en las profundidades misteriosas del infinito estaba allí muy cerca. A pesar de eso, no existía ya ni existiría nunca. Creía que si hallara la palabra mágica, ella saldría de su tumba, bella, grande, como él la había conocido. No solo ella, sino todos los muertos saldrían de sus tumbas. Se quitó el sombrero negro de alas anchas. Se alzó los cabellos y susurró. —¡Vera! Tuvo miedo de que le hubiese oído a alguien y poniéndose de pie sobre la tumba miró en torno suyo. No había nadie. Entonces repitió más alto... «¡Vera!» Su voz era dura, autoritaria, y le parecía extraño que no le respondiera a nadie. «¡Vera!» Llamaba cada vez con mayor insistencia y, cuando callaba, por instantes parecía que alguien, muy bajito, le contestaba. Se echó sobre la tumba, aplicando el oído a la tierra. «¡Vera! ¡Habla!» y notó con pavor que su oído se llenaba de un frío del sepulcro que le helaba el cerebro y que Vera hablaba con su silencio mismo. Este silencio se hizo cada vez más espantoso, y, cuando el pop Ignacio alzó la cabeza, le parecía que, conturbada, vibraba toda la atmósfera, como si por encima del camposanto hubiera pasado una tempestad. El silencio le sofocaba, le hacía temblar, le erizaba los cabellos, se estremeció, se levantó lentamente haciendo un esfuerzo penoso para mantenerse erecto. Sacudió el polvo de las rodillas, se puso el sombrero, hizo la señal de la cruz tres veces sobre la tumba y se marchó con paso firme. Pero no conocía el camino en los estrechos senderos. —¡Me he perdido! —murmuró con triste sonrisa. Se detuvo un instante y, sin saber por qué, tomó la izquierda. No se atrevió a quedarse mucho tiempo allí. El silencio le empujaba, el silencio que surgía de las tumbas verdes, de las colces grises de los poros de la tierra llena de cadáveres. El pop Ignacio alegró el paso. Ya sabía dónde iba. Volvía por los mismos senderos, saltaba por encima de las tumbas, tropezaba con las rejas y las coronas metálicas, desgarrándose las vestiduras. No tenía ahora más que un solo pensamiento, salir de allí. En desorden el traje y los cabellos, huyó a todo correr. Si alguien lo hubiera visto en aquel momento, se hubiera asustado más que si topara con un muerto salido de su tumba. Tan crispado por el terror estaba el rostro del pop Ignacio. Sofocado, ahogándose, ganó al fin el calvero por donde estaba la iglesia del cementerio. Quizá cerca de la puerta dormitaba un viejecito sobre un banco y dos mendigos discutían. Cuando el pop Ignacio entró en su casa, en el cuarto de su mujer había luz, Vestido como estaba, cubierto de polvo, desgarradas las ropas, entró en el cuarto de su mujer y cayó de rodillas. —¡Olga! —¡Olquita! —¡Querida mía, ten piedad de mí, me vuelvo loco! Y comenzó a golpearse la cabeza contra la cama y a llorar violentamente, como hombre que llora por primera vez en su vida. Después alzó la cabeza con la certidumbre de que esta vez el milagro iba por fin a cumplirse, y su mujer llena de compasión le iba a decir algo. —¡Mi querida esposa! Lleno de esperanza se inclinó sobre ella y se encontró con la mirada de sus ojos grises. No expresaban ni cólera ni dolor. Tal vez se apiadaba de él, tal vez le perdonaba. Pero sus ojos no decían nada. Guardaban silencio. Y el silencio reinaba en toda la casa, triste y desierta. Fin